He llegado. Es impresionante, no sabía ni que estaba. Le he, dado, le he dado y digo, me voy a poner aquí a rajar y a contar sobre las cosas y la vida y tal, y aparece. Es, es, es magia. Es magia, pues no vea la ilusión. llegado que hace, justo, mí, justo. Ahí. Sí, estar solo, no, no te creas tú, me pone ahí los pelos. De, no, no me mola. Me no, da miedo, me da miedo. Que bueno, pues, pues respirar, respirar, porque has tenido que ir corriendo. No, al final encontré un cable por aquí que, ah. que tenía, menos mal. Es pues que no sé. se, se me ha roto el cable de la cámara justo antes de empezar. He, he pega un tirón y lo he reventado. Es increíble, ¿eh? es increíble porque, porque o sea, somos capaces de darle a un asteroide que está a miles de millones de la Tierra, que tiene el tamaño de un ciruelo, o sea, tal... Y, y, y luego se nos rompen estas cosas. O sea, se rompe un cambio. También es cierto que no hemos sido ni tú ni yo los que hemos lanzado el el, el satélite el asteroide. Eh, Habría que es verdad. Ver si ah, también es verdad. <risa> Bueno, como sea. Como sea, bienvenido, Robianos. Por cierto, eh, no. Eh, sí, no, no, tenemos, no tenemos pico. Pico lo que sea. No tenemos. Tenemos las. No tenemos las cuatro. Tenemos algo mejor. Mira. ¡Tenemos las cinco! <risa> Eh, no, se nota, no se nota nada, ¿verdad? ¿Podemos eh, hacíamos una parece... review? Hostia, se es hace espérate. Esto, esto. Nos están viendo todos. Bueno, va. Que estamos aquí preparados para lo que tenga que ser. Eh, este programa, Rob Express Hablamos en su día de que queríamos hacer unas reviews chiquitinas, de esas de 15 minutos, porque parece ser que si haces menos de 15 minutos... Eh, la gente te ve, te ve más, o sea, yo veo por ahí 7.000, si 8.000 visualizaciones tal y dijimos, venga, pues ¿por qué no lo intentamos? llegar a más gente, una mierda <risa> una mierda, es imposible hacer un programa que dure menos de una hora y es que está en el ADN, yo es que no puedo hacerlo tendrá que venir alguien a, a, a pegarnos una paliza y sacarnos de aquí para hacerlo ni, eh, ¿no? Ni... Ramón nos va a mandar aquí a los sicarios, para que, no, es para que lo cortemos. Es verdad. Pero oye, que, que esto está, es que estamos muy orgullosos. Primero, estamos muy orgullosos de los que venís a, a vernos, porque es, es un placer estar con vosotros tarde sí, tarde también. Eh, y, y también nos gusta mucho lo nuestro. Es que a mí me gusta explicar las cosas porque, porque a mí me gustaría también que me las explicaran. Y, y, y mira que es difícil encontrar a alguien que nos las explique. Yo tengo que bucear ahí con un... Ya estaría guay que nos sentásemos Julio y yo aquí en una silla y viniera alguien con una pizarra y te dijera: Pues mira, así, la, la proyección en paralelo es esto y la agregación no paralelo es esto, que de eso vamos a hablar hoy. Lo digo como si os queréis ir, eh, ya avisamos de que lo que va esto. Y luego también Julio va a dar una masterclass aquí de otras cosas. Así que. Bueno, explícate un poco por encima. Eh, eso, es, eso es. Vamos a hablar, mira, vamos a poner, vamos a poner la cenital. ¿Qué pasa si hago esto? Pues que funciona. Hoy vamos a hablar de, de esto, ¿no? Las pico, las pico que vosotros ya las conocéis de sobra. Pues, las factor, pico, no. o sea, las pico la virgen. Las pico, esto es eh, eh, la cosa. Las esta. pico grandes. Las pico grandes. Las, si, si unes dos visores te sale Pimax eh, y no por el doble de precio. O a veces sí, bueno, depende, depende. Pero eh, hoy vamos a hablar de, de Pimax. Eh, ¿Por qué vamos a hablar de Pimax? Porque teníamos una deuda pendiente, yo creo que con HKX eh, teníamos una deuda pendiente. Además, teníamos la deuda de, de que Pimax nunca es, la, la gran, es el gran damnificado ¿no? de, de, de la VR. Porque es tan especial, es tan especialito el niño, que, que claro, poca gente... Eh, po, primero, poca gente se queda con las gafas de los canales que vemos y tal. Pues es, es algo como que haces y tiras, porque debe tener un público muy reducido, pero es que son la máquina, es que están ahí siempre, es que hacen cosas molonas. Luego gustarán o no gustarán, te las pones y pasan cosas raras. Es un metaverso muy especial el de Pimax. Pero bueno, es, es el que es y yo creo que eh, ya que ya estábamos haciendo los martes y queríamos dedicarle uno a, a las 8K y todo lo que viene, el 12K y pff, yo qué sé, que hasta que explote aquello, hasta que te dé la vuelta, como el monitor ese que vimos en, en su momento, ¿no? que, y sí, el, el que está como en la mesa así te, te envuelve, ¿no? <risa> en esa. Vale, pues o sea, vamos la a empezar. Climax. Vamos a empezar. ¿Cómo podíamos empezar para ser originales, para ser aquí en Real o Virtual alguien? Ya que venís, llevaros, intentar llevaros algo más. ¿no? Algo más. Entonces, vamos a poner. Eh... ¿Qué quería poner yo? Ya no sé lo que quería poner. Así caro, así caro. Ah, venga, vamos a poner la, la esta y ahora vamos a enseñar algunas cositas. Algunas cositas para darle un buen repaso a, a lo que es Pimax y por qué la dificultad de Pimax. Vale, ese para mí sería el... Vamos a intentar encontrar mm. los límites de la realidad virtual. Vamos a saber por qué cuando te acercas a un agujero negro... ¿no? todo se paraliza, todo empieza a ser muy raro. Las, no sé. No, nunca he estado en uno de ellos, pero espero... Ah, eh. Vamos a ver la distorsión que produce la masa de, del PIMAX. O sea, la distorsión bueno, en, en ver, el espacio-tiempo. Este. este cuando, <risa> sí, pues, pasan muchas cosas cuando te pones PIMAX. ¿Por qué? Y algunos de vosotros... Yo sé que escucho por ahí, no, es que pero estos de pimas tal y cual, ¿no? No, tal y cual, no, es que es muy difícil hacer una cosa que están haciendo, que están intentando hacer ellos con las lentes, y es muy difícil mm -hmm. estar haciendo una cosa con pantallas que hasta ellos nunca nadie más las había hecho. ¿no? Mm -hmm. Esto lo hemos visto Eso. mil veces. ¿no? Hemos visto mil veces la, la resolución, los píxeles que tienen y cómo están, cuál es el formato de esa pantalla, ¿no? Eh, venimos del de k 1 de k 2 la cosa empieza a crecer, nos vamos subiendo arriba, nos venimos espérate, sujetame el cubata, 2, 3 4, ponme un gin tonic de esos que tienen de todo, eh, llegamos <risa> a Vice Pro 2, ¿no? Vice Focus 3 damos el salto, porque claro, barrio aéreo, o sea, los aéreos, los finlandeses eh, dicen hasta aquí, y de repente aparece una gente muy alargada que es como vienen de otro planeta y te dicen, eh, no, no, no, no nosotros no lo vamos a hacer ni vertical, ni cuadrado, ni tal. Lo vamos a hacer horizontal, vamos a hacer ahí apaisado. ¿no? Mm. Y nadie más lo hacía en su momento. Y nadie más creo también, que lo hacía. También les, les resulta más sencillo encontrar pantallas de esa proporción porque literalmente usan pantallas de móvil, en realidad. No sea, mm. Tienen la misma proporción que las pantallas de claro. 16 novenos de un móvil y el mismo tamaño, o sea, son pantallas de, de un móvil. Pues fue que Pico dijo, o sea, joder con Pico, macho, es, es una ansiedad, me habéis trasladado una ansiedad, joder, llevo toda la puñetera mañana hablando con Ramón. Las nuestras llegarán, que sí, que llegarán en, en, en la, esta semana o la siguiente, porque ya sabéis que nosotros vamos con la marca oficial, dejémoslo ahí. Eh, Pimax, 8K, 8K+, plus, 8KX, ¿no? 8KX ya por fin decían que es nativo, esto es nativo, lo que ves no está no está hecho más grande, no hay una lupa ahí que, que estira todo, bueno, pues esto. Vale. Y cuando llegan estos Dicen, ¿cómo ponemos las pantallas? Si cogéis las pantallas Ese tocho de pantallas Y las ponéis paralelas Una detrás de otra Que se llama coplanares Y ahora vamos a abrir No os asustéis con esto, ¿vale? Se llama coplanares Y las ponemos así Te sale un visor de metro y medio Si ya esto es todo grande Pues imaginaros lo que es Que en vez de tener este ángulo, fueran rectas. Pues claro, te sale ahí una cosa y hay unas lentes que no hay un Dios que las haga. Entonces no les quedó otra en su momento de decir, vamos a moverlas, vamos a inclinarlas, vamos a crear un angulito, que no es tan angulito, es bastante grande, entre ellas. Y de ahí sale una cosa que a desarrolladores como Julio les explotó la cabeza. Y empezaron los foros a llenarse de este tipo de cosas. Distorsiones, que si tengo la Valve Index, que las Valve Index llegaron después, también tienen su angulito, no tanto como PIMAX, PIMAX es muy exagerado, pero también mm. tienen... Y entonces empezaron a pasar empezaron a pasar muchas cosas. Por ejemplo, proyección paralela, sí o no. Se llenaron los foros de, de pronto de cosas de para, proyección paralela. Claro, los que tenéis Quest, los que tenéis eh, lo que sea... Index, o sea, no, perdona, Index eh, justo no. Los que tengáis HTC Vive, Vive Pro, lo que sea de esto, Rifese. Esto no lo tenéis porque las pantallas están una detrás de otra en el mismo plano. Pero hay mucha gente que no y mucha gente que se encontró el problema cuando llegó. ¿Cómo lo ha solucionado? ¿Por qué lo han solucionado? Pues de eso os quería hablar un ratito porque vamos a hablar de una manera original. Vamos a entender el mundo el mundo PIMAX. El mundo PIMAX las pantallas son así. Son dos pantallas, que veis ahí que tienen un angulito, si las sumas las dos da los 210 grados más o menos, que dicen ellos que tienes más en, diagonal. Más en diagonal esto que viene a representarse matemáticamente en algo así, esto es el FOB el fullstrum, fullstrum, a mí me gusta, jo, me gusta mucho la palabra Fulstrum, porque parece un avión es que a Es región, una, o, ¿no? una el, bueno, palabra maravillosa. O sea, el Fulstrum, <ríe> claro. pues El Fulstrum de esto es cuando, más o menos, ¿eh? una representación gráfica de los ángulos, de, del plano final de los ángulos que tienes en la resultante. O sea, tú te pones en el centro de esa, de esa estrella y veis unas bolitas rojas alrededor. O esas bolitas rojas es donde... Son coplanares, son donde todos los puntitos rojos caen en el mismo plano. Y entonces desde ahí haces un cuadradito y vas siguiendo donde van cayendo. Y ese es el FOB de algo normal y corriente. pero y es algo... supuestamente lo que le dice ya al juego donde tiene que dibujar los píxeles. En, en ese espacio que es como eso si fuese es. una pantalla plana. Eso es. Realmente. Nada que caiga fuera de eso azul va a ser renderizado o debería ser renderizado. Absolutamente nada. Esto es lo que, cuando SteamVR arranca, lo primero que hace es preguntar ¿a quién le estoy mostrando algo? Y para eso hay un driver dentro de cada gafa que todos los que llevan incrustado dentro ¿quién soy? ¿quién soy? ¿cómo me llamo? ¿qué resolución tengo? ¿a qué hercios voy? Y, y entre ellas, la geometría de la pantalla a la que tiene que trabajar. Y entonces SteamVR dice ¡ah, vale, que tienes pimas! Pues de los machos que ya verás tú lo que te voy a dar. Ah, vale, que tiene Quest 2. Bueno, pues es algo pequeñito, ¿vale? Y entonces lo encajo, ¿no? un VR, por eso SteamVR es compatible con muchísimas gafas. Porque esa es la única manera. Preguntarte quién eres cuando llamas a la puerta. Mm. Esto es en mono. Esto es en mono. Si queremos llevarlo a estéreo, ya sabéis. Hay que hacer dos renderizados. Uno a la izquierda, otro a la derecha. ¿Vale? Esto es de HTC Vive. efecto es real de HTC Vive. Y veréis que la rosa esta de los vientos que están ahí termina en unas zonas azulitas. Esas zonas azulitas es la zona que el fabricante ha dicho aquí jamás va a llegar el ojo del usuario, porque está la copa de plástico, esa cosa la, la lente es redondita y esto es lo que hay y el resto es el plástico, el límite del plástico, eso azul es lo que dice el fabricante no me renderices tampoco porque si me renderizas eso no eso vale. lo voy a ver nunca y si lo voy a... no vale de nada, estás tirando píxeles estás tirando fuerza bruta ¿no? Mm. Vamos lo que pasa bien. es que renderizar cosas no cuadradas es más complicado. Eh, no me hagas spoiler, es verdad. No me hagas spoiler, efectivamente. Bueno, eso intenta no hacerlo. Por eso intentan poner unas bandas negras. Si, si cogierais vuestras gafas, las tiréis al suelo. No lo hagáis porque van a una pasta y cada vez más. Pero si, de, si vais a casa de un amigo y tiráis las suyas y abrís la pantalla, veréis que ahí eso está negro. Se crea una especie como de, de cosa negra. ¿no? Seguimos, seguimos. Cuando estas gafas llega a pico, joder con pico, como vuelvo a decir pico me voy a clavar aquí un bolígrafo en, en, en la pierna. Cuando llega Pimax, que vaya nombrecito, cuando llega Pimax, coge las pantallas y veis que las inclina. Yo creo que esto aquí se ve bien, ¿no? Lo azul es las pantallas de Pimax inclinadas. Si tú te pones a verlo desde donde coinciden los, las rayitas verdes, y si hicieras con una luz y la encendieras y pusieras una hoja detrás, que es la hoja de cuadraditos que está detrás, ¿veis que la sombra que crea es lo verde que está detrás? Uh -huh. ¿Vale? Una proyección. Una proyección, eso es. Eh, estáis muy callados en el chat, yo sé que esto seguramente que... O no, o, o, eh, a lo mejor hay algunos no, no os estáis enterando. Si alguno no se entera, que levante la mano. O sea, que mande ahí un pedo que haga algo, ¿sabes? Y, y nos enteramos y paramos y lo volvemos. Porque yo creo que es importante el saber, para darle valor a lo que hace PIMAS. ¿eh? Eso verde que está ahí es la resultante, es la proyección resultante de poner las gafas así. Y aquí empiezan los grandes, grandes, grandes problemas. Porque si el software, si la aplicación que ha hecho Julio, por ejemplo, no sabe cómo renderizar lo azul, va a empezar a renderizar lo verde, va a decir, bueno, yo no sé hacerlo. Es. ¿no? Entonces tengo que empezar a renderizar como si pensara yo en lo verde. Imaginaros las distorsiones y lo raro que queda, en vez de hacer el cuadradito azul, intentar a lo verde. Y ahora una cosa muy importante que ha hecho Julio, y es que normalmente no puedes renderizar algo que no sea cuadrado o rectángulo. Es muy difícil renderizar algo geométricamente complejo. no Entonces, ¿qué haces si quieres renderizar lo verde? Si quieres renderizar lo verde, creo que tengo por aquí una fotito que lo ilustra muy bien. Lo, lo verde es la imagen proyectada de las pantallas que están inclinadas sobre eso un plano. Sobre un plano. Eso es, el coplanar, eh, este famoso. Eso es. ¿Vale? Son coplanares en ese caso. Entonces, si tú le metes esto, esto sería lo que verías. Yo creo que se puede ver mejor en otra que tengo, porque había seleccionado una que moraba un puñado que yo creo que es esta, a ver, yo creo que es esta, lo azul, aquí nos estamos poniendo arriba, ¿eh? pero lo azul es la pantalla que todo el mundo debería renderizar, las Quest, la, cualquier otra pantalla de cualquier otro visor, que no esté inclinada, esta como lo azul está inclinado, hay juegos que necesitan renderizarse en lo verde, lo verde clarito que veis por encima. Como no y el puedes. Que está como inclinado, que tiene la parte de arriba y de abajo eso es, torcidas. Eso es. Como lo verde, lo verdecito ese transparente que está allá arriba. Eso es lo que tenemos que hacer, pero no podemos porque un real unity es muy difícil hacer eso. Lo que haces es un rectángulo que intente llegar a lo más parecido a eso, que es el rojo y el verde ese un poco más fuerte. ¿Vale? Más oscuro. Y es cuando pasan las cosas malignas que es cuando pasan las cosas malignas. Entre otras cosas, ¿qué creéis que pasa? Si tienes que renderizar algo pequeñito o tienes que renderizar algo mucho más grande. Esto es la diferencia, se llama, entre proyección eh, paralela, el Parallel Projection, que es el normal, y el Non-Parallel Projection es el otro, es el raro. ¿Vale? Mm. Entonces, esto, por defecto, SteamVR en las Index lo tiene siempre activado. Tiene siempre activado que, por compatibilidad con juegos que no saben cómo hacerlo de las pantallas inclinadas vete siempre a lo alto vete siempre a lo grande renderiza el tocho ese que está ahí detrás que empieza en lo rojo por un lado y termina en lo verde por el otro ¿vale? entonces eh, help que nos dice ¿y esa adaptación no aumenta el SDE? no, el SDE está integrado, son los pixels de la pantalla ¿vale? son, son los puntitos, ¿vale? ese es el screen door effect tú no podrías ver más o menos la, eso es la pantalla pero sí podrías ver más o menos resolución, podrías una resolución que tiene que hacer el juego, entonces renderizas más. El problema de renderizar a eso que está haciendo en grande es que para la misma, el mismo FOP y ahora vamos a hablar de FOP estás utilizando muchos más recursos. Eso es. Y empiezan, claro, los problemas de ¿por qué necesito tanto? ¿Por qué hay una bajada de frames si utilizo el paralelo, la proyección paralela y cuando le hago, tic, y utilizo la no paralela, se me desmadra? Pues por esto. Y estos son Porque unos está grandes... renderizando una cantidad de píxeles mucho mayor que la necesaria realmente si se hiciese con, con la no paralela. Efectivamente. Y entonces, bueno, pues ha tenido, han tenido un recorrido enorme de la primera vez que utilizamos eh, Pimax a la última que hemos utilizado Pimax. Ellos están aprendiendo también cómo hacerlo. Cuando sale Index, le pone las pilas a SteamVR. Entonces llegas, claro, Index es Valve y Valve es SteamVR. y dicen, espérate, tenemos que hacer algo para solucionar esto. No porque Pimax quiera, sino porque es nuestro visor, que es Index. Y ahí empiezan a mejorar algunas de las cosas. ¿Y cómo renderizan entonces las pantallas de Quest Pro que están giradas? Eh, bueno, es que eso es otra cosa. Otra cosa es... Eh, eso es más sencillo. Claro. que no, no hay distorsiones realmente. Solo, pues, O sea, no tienes que reproyectar una pantalla, por así eh, decirlo. No tienes que, que calcular su sombra proyectada. Es. Veis que estamos, lo que ha dicho lo de la sombra que hemos hablado antes, ¿no? Ese es el problema que las sombras siempre van a ser más grandes que lo que tienes si están giradas, bueno, al final es un giro es un shader final que tú le dices, pa, pa dile que la geometría es esta y lo giras al final es lo mismo que renderizar o sea, sería el mismo problema que, que si inclinases la cabeza solo que cada ojo está inclinado por separado, claro. o sea, es simplemente una rotación normal y corriente pero no estás cambiando las coordenadas de un píxel a otro, a otro sitio eh, o sea, cambiando la escala de los píxeles para, para hacer que que unas cosas sean más grandes y otras más pequeñas. Que es lo que pasa con, con esto, con este tipo de proyección. Si te das claro. cuenta, ahí, ahí se ve perfectamente, crecen eh, unas partes de la pantalla, entonces esos píxeles se verán distorsionadas y se colocarán, se calculará una, una distorsión, eh, se estirarán los píxeles para que eh, se, se, cambie, se, se cambie su tamaño para que encajen. Unos son de un tamaño, otros son de otro. Eso. sin embargo la rotación no cambia el tamaño de los claro, que es más o menos lo que le pasa a esto ¿no? más o menos y esto es un problema Eso también es. claro, tú tienes unos píxeles cuando miras de frente a esa pelotita pero cuando miras al lado, ¿cuántos píxeles de la pantalla están dibujando esa, esa bolita? un puño más, ¿veis en lo rojo? que está? bueno, pues todos estos son problemas que se intentan corregir con las lentes o sea, la idea es que luego toda esa sombra paralela de esa proyección se intente corregir vía shader, vía tal, porque luego la lente va a hacer otras cosas. Y entonces, la conjunción de lente más corrección de lo que está haciendo la pantalla, intenta que sea algo medianamente decente. Un punto, y este es el punto dulce, ¿no? Donde estés, que tiene que hacer que los ángulos que tú ves de dentro sean iguales que los ángulos que tú esperas que sean por fuera, que haya una consistencia con la realidad. Que... La, el punto de proyección donde estás mirando esto, esto, esto es una chapuza una si esto fuera así. Pues claro, no estaría, el, el más del 50% de la imagen se corresponde con un 5% del campo de visión o algo así. Si hay partes de la imagen por la mitad, el sí. toda la parte de la derecha, eh, casi que sobra, o sea, es minúscula. Lo que ves en tus ojos es minúscula, claro. sin embargo, lo que está renderizando es el doble de píxeles. No, Una bueno. barbaridad. Estás tirando ahí un montón y claro, ahí, pues eso, eso, eso es eso es lo que pasa eh, Bueno, ya os digo que ha habido grandes lagrimones, intenta, hablando de esto grandes broncas en los foros, grandes tal gente que luego dice, es que yo lo veo raro y claro, es que lo tienes que ver raro, es que hay veces que lo ves raro hay juegos que no están preparados y entonces lo ves raro eh, mm. es muy, muy, muy muy muy realmente difícil arreglar esas distorsiones vía un shader porque es muy potente lo que tienes que hacer hay muchos cálculos por segundo que tienes que estar haciendo nanosegundos y eso va cargando la CPU entonces el problema de los FOBs extremos es todo esto no es que alguien de repente me va a poner una cuanto más grande mejor no, qué pasa ahí con las matemáticas de todo esto ¿no? entonces mí... el doble de FOB no es el doble de píxeles que tiene que renderizar sino a lo mejor ocho veces más claro claro claro, claro entonces, eh, queríamos empezar esta explicación con Pimax porque era muy importante el, el entender su entramado, ¿no? Porque ahora sí, ahora sí que podemos poner el, el vídeo de Pimax, anda mía, estos están como un cencerro porque van a sacar el 12K. El... No, ahora ya vosotros, rovianos, que habéis pasado por estos minutillos que llevamos, ya tenéis un poquito más de, por lo menos de, de respeto por lo que está intentando conseguir Pimax, que no es nada fácil. Luego estará el cachondeo, el cachondeo cuñado, este que nos traemos de vez en cuando, pues es... In... Bueno, es lo que es, no es divertido pero hay que tener mucho respeto por la técnica y, y sobre todo conocerla ¿no? No, yo creo que de estas cosas poco, poco poco se habla no yo no he visto todavía esto explicado eh, por ahí y, y yo creo que lo merecía Welcome to the Pimax World a, a partir de todas las correcciones que hace el software, nuestro cerebro también hace correcciones y al final te acabas acostumbrando si, si lo usas un rato y superas el mareo inicial de que al final mover la cabeza se ve como más distorsionado. Hay gente que, igual que cuando te ponen unas gafas nuevas que al principio ves raro y lo que tardan en acostumbrarse las gafas y al final no ves las distorsiones en absoluto, pues pasa con Pimax puedes llegar a acostumbrar. O sea, nuestro sí. cerebro también tiene insiders. Sí, es verdad. Sí, es verdad, sí, es verdad. Eh, y si usaran unas pantallas curvas, esto, ¿por qué no funciona? Pues no me funciona, no sé por qué funciona. A mí. Bueno, y si usaran unas pantallas curvas, pues yo usan unas pantallas curvas. Tres cuartos de lo mismo. Que hay que hacer operaciones para quitar esa curvatura y renderizar en plano, que al final es como renderizan los. Al final la curva tienes que, planar, tienes que llevarlo a un planar. Tienes que llevarlo a un plano. Ese plano, si la resultante de esa curva coge una linterna, esa curva en la pared va a ser un tocho, un rectángulo tochísimo. Eso es lo que tienes que renderizar. ¿Vale? Con lo cual, bueno. Pues eso mm. es lo que es. Eso es lo que es. Eh, y ahora vamos a hablar. De, de, otras cositas que tiene, de otras cositas que tiene porque hemos estado hablando de, de la resolución de qué necesitamos para funcionar mucha gente, muchas veces vosotros nos habéis preguntado oye, ¿con esto tira o no tira? Mm. el problema está en a partir de qué momento empieza a verse bien porque tirar pueden tirar, tú te coges Steam VR, le bajas la resolución le bajas el, el slide de este que movéis vosotros y nosotros y lo pones a 640x480. Y seguramente te tire el juego. Se verá como un, mm. el culillo, ¿no? O sea, se va a faltar unos píxeles con el tamaño de la cabeza de Julio. Y... Oh, Ahora mía. Ella es decir, eh. Es decir. Una buena almendra. Pero puedes ir subiéndolo. Puedes empezar a subir, empiezas a subir, empiezas a subir, empiezas a subir y tu ordenador empieza a hacer. Crrr, o sea, empieza ya ahí, el agujero negro que hablábamos antes. Se mm. empieza a crear ahí mucho y mucha más resolución necesitas. Empiezas a hacer muchos más cálculos matemáticos la tarjeta para el renderizado final. Empiezas a tata y llega un momento en el que el frame rate empieza a bajar. Y empieza a bajar, ¿no? Y entramos en el famoso equilibrio divino de la VR. ¿Hasta mm. dónde puedo llegar sin que bajen los frames? ¿Hasta dónde? Ese es el problema. Que hay veces que con esto, si tienes una tarjeta mala, mala, para ella, para este visor, no que sea mala, que vale en una pasta, pero si tienes una tarjeta que no es capaz de darle lo que, esta, lo que este cristal, o sea, la lente y el, el, el conjunto de lente y pantalla necesita, estarías tirando el dinero en, esta, en este visor. Aunque vieras el FOP enorme, porque la resolución empieza a verse cuando supera un umbral. Exactamente. Eso. Lo de los umbrales, porque, es muy de, dime. dime. Sí, no, eso, porque además eh, recordad que el, si quieres verlo, o sea, no, no podemos hablar que el ordenador renderice a resolución nativa del headset, porque luego además la pantalla pasa por unas lentes y las lentes también modifican eh, los píxeles. No solamente in, afecta la perspectiva de la pantalla, sino la propia distorsión de la lente. Entonces... Teniendo en cuenta que estamos renderizando en una cosa que es 2D y al final se inclina, eh, la, la pantalla está inclinada y luego pasa por las lentes, hace varias transformaciones en los píxeles, de modo que hay algunos píxeles que crecen, sobre todo en los, en los bordes de la pantalla, y otros que, que se hacen pequeños. Entonces, para que en el centro veas a más resolución, a la resolución, una resolución que más o menos coincida con, con la, los píxeles del casco, tienes que estar renderizando una resolución brutalmente superior. En cuanto más FOB tenga el casco, cuanto más cosas tenga que corregir, más distorsiones tenga que corregir, a más resolución todavía tienes que, que renderizar para ver en el centro a la nitidez adecuada eh, correspondiente con ese panel. Ahí está. No sé si... A lo mejor, bueno, yo, yo creo que no estamos demasiado técnicos, pero que no estamos, perdonadnos si, si es así, pero que estoy intentando, para ver vuestros mensajes y, y, y poder, algunas preguntas interesantes que estáis haciendo, poder verlas y que las veamos todos. Y ahora si no, no las tenemos, además de leerlo, que lo veáis, que lo veáis todos. A ver si consigo que esto funcione ahora. ¡Anda! Pues no. ¿Ves lo que es el, el, el seider el, eh, <risa> Se ha quedado, ¿eh? Este sería el ojo izquierdo de, la, de las de la Pro. ¿No? Mm. Vale, ahora sí, ahora sí, y ahora yo creo que, que si, si pongo, pues ahora, ahora, ahora pongo vuestro chat. El, ¿Tiene Fresnel Pimax? ahora to, Todavía no hemos entrado en las lentes, ahora vamos a entrar en las lentes. Eh, es que me gustaba la, la, la que dice Josep. Dice, el problema es que los juegos no están bien preparados para VR. No, el problema es que cuando un fabricante hace cosas rarunas, tiene que mandarle el visor a... Mira, a ahí, ahora... El problema es que los juegos no están bien, pero... bien. Tiene que mandarle el visor a los desarrolladores como Julio. A Julio si se pone a desarrollar tiene que saber contra qué lo está haciendo. Y entonces cuando Quest, Oculus, cuando Pico, cuando HTC antes de la salida del visor se lo mandan a los desarrolladores. Eso no es para que los desarrolladores sepan que, que si se ve bien o mal, porque al final la gafa se ve. Tú, tú sabes que le vas a renderizar y sale en OpenXR a lo que sea, pero hay características de cada producto que sí que son interesantes. Index, PIMAX, ¿no? cosas raras. Se lo mandas a Julio y Julio las enciende, mira cómo está, y entonces las prepara, prepara su final, el render final, para eso. Si tú no le mandas estos visores a los, a los desarrolladores, el desarrollador no tiene ni idea de lo que está haciendo. No sabe contra quién va, así que hace lo que suelen hacer, todos, lo que solemos hacer todos, a mayores. Le doy y por defecto, porque nadie me ha dicho que no funcione. Eso es. También hay, es cierto que hay 500.000 cascos ya. O sea, hay una barbaridad de modelos distintos y al final vas a, al estándar, a lo que funciona en todo y, y ya está. No, no Si no tienes muchos recursos, no puedes dedicar muchos recursos a, a casco en, en particular. Tienes que ir a por los estándares. Cuanto mayores, cuanto mejores sean los estándares, más comunes y, y abarquen más, mejor. En el caso de Pimax, re, realmente usa estándares porque también hay que tener en cuenta por ejemplo que, que Index también tiene inclinación en las pantallas entonces al final, pero realmente lo, no está preparado ningún juego para, para ser renderizado en ops inmensos. ¿No? Sí. Eso es. Eso es. Ese es, el, ese es uno, otro de los grandes problemas que, que ahora bueno ahora ahora echamos un, un ratito a, a lo que está. El caso es que esta gente, uy, bo, esta gente viene y te dice pimas 5k super 641, las pimas kx dmas eh, 1112 y las pimas 8kx k dmas. Yo creo que hay, eh, hay un fallo de comunicación normalmente cuando te entras en, en estas cosas y es que al final no sabes lo que estás comprando. Y le vuelve loco a la gente. Yo creo que le vuelve loco ah. a la gente. Pero bueno. No sé cuántos de vosotros tiene Pimax. ¿Hay alguien que tenga Pimax de los, de los que estamos aquí? Que somos una familia pequeñita ahora mismo. Pero muy resultona. Eh, sois unos privilegiados. Eh, sí, de verdad. Porque echarle un tiempecillo a esto viene viene bien. Y, eh, bueno. eh, Alguno tiene Pimax. Si sí, eh, ninguno tiene Pimax, seguimos. Si era solo para... para Integrarle en la, en la conversación. Bueno, vamos. Quiere, para que, que nos cuente su experiencia claro. intentando saber qué está comprando en la tienda de Pimax. Que a mí, yo pasé por eso también y estaba me volví loco. O sea, no sabía si me iba a llegar con auriculares, si me iba a llegar con el cable largo. No lo sabía. O sea, yo lo compré a ciegas. O sea, es que tienen, eh, no tengo la foto. Ah, espera, podemos ir a la página. Tenían una cosa súper curiosa. A ver si puedo ir a la página web y vemos un momento la página web. Eh, esto era aquí, web. Y tengo que quitar eh, esto de encima. En la página web, me ha hecho mucha gracia, en Store, si te das a Store, lo primero que te sale es esto. Compra. Ah, espera, se ha movido. Ahí. Ahí está, cállate. Ahí. Mystery Pimax Headset Box. Mystery Box. Claro, lo pones muy rápido. Bueno, es... Que, que... Ahí está. Eh, la, for la forma... Eh, honesta de, de, de verdad <ríe> al final todo es siempre sin Mystery Box cuando vas a comprar pero no. Eh, no, no, es verdad es, es, es, es un, eh, tienen, tienen a sí mismo Pimas no te ha enterado pero tiene mucho humor y, y Pimas sabe reírse también de, de las cosas bueno, por 499 te puedes comprar una Mystery Box que lleva eh, un Mystery Headset Box contiene un visor, no sabemos cuál el dinero, o sea, el, el visor que está dentro Está dentro de los de los 500 y pico a los 1800 O sea, que puede ser cualquier cosa Menos mal que lo han puesto en un 500 y pico no lo han Puede puesto, ser eh. o una puta mierda <risas> o ser la hostia pues, O unas carbor o unas 12K eh, Un total de... Ahí hay, hay 70 cajas de estas O sea, que todavía las quedan eh, ¿Y qué más tiene? Crystal only, un set Vale, dentro de todas las 70 Hay una que tiene un cristal una que tiene un 8+, plus, una que tiene un 5K+, plus, otra que tiene un 5K, super, Y el resto, una Carbor. O, o parecido, una no sé. Claro, esto paga si no sabes lo eh, que te Hay llega. mucha diferencia, eh. muchísima diferencia entre lo más top que te puedo tocar y lo más mierda sí. que tenga Pimax. Entonces me ha... No sé, es original, esto es original, porque luego ¿qué haces? Cuando te llegue la caja, la abres y... ¡Ah! Es como en loot boxes, ¿no? ¡Ah! ¡Mierda! Uh -huh. Llevo tres cajas y, y llevo tres carbón. Ah, pobre... Ya, pero no se, me ocurre, no se me ocurre una razón para hacer esto, o sea, ¿cómo se les ha podido ocurrir esta idea? No sé, pero es que tienen es que son cosas de pimas, esto no lo vas a encontrar en ningún lado, o sea, esto no lo saca Oculus, esto no lo sacará jamás HTC, no. ni, ni Valve, ni nadie, o sea, son cosas originales, extrañas de boxes que... de headset, de, sí, sí. Ocho, de, de, de, de 500 euros De 500 vale. pavos, y allá te viene lo que te venga el, mm. también es verdad que, que hay veces que si compras en tiendas online hay gente que se ha comprado la 3090 y le ha llegado un ladrillo ladrillo de agujeros entonces nunca sabes eso sí que es un loot box de verdad todo lo que compres en eBay hay una probabilidad de mystery box es, el, <risa> es, lo, que, es lo que debería ser eh, vamos a ponernos aquí en, en, en el overlay y, y así os seguimos enseñando porque queda un poquito todavía que, que eso no, no, no nos vamos a ir Aquí. Vale. Eh, además te venden, que esto hablamos ya el otro día, de los, eh, los manditos, que guay. Te mandan también el tracking de, de manos, o sea, el, hand, el, el módulo, que era, que era el motion metido ahí a, a fuego en un cacharro. También el módulo de, de tracking, que vale. Que vale. Mm. Eh, ¿Qué más? Te tienen por aquí. yo tenía que venía, Es que venden muchas cosas. O sea, que esto se, al, al final... Ah, mira, sí. Vendían los DMAs, los KDMAs, te eso parece droga. DMA, KDMAs. Los y buenos mono, son los KDMAs. Los buenos son los que. No, espera, no. Son no, los... no me acuerdo ya. <risa> Yo tengo, tengo, tengo la, eh, estos son los. Eh, no sé. Esto a mí, esto no lo han enviado. Y todavía. Sí, y estoy... esos son los buenos. Esos son no, no, no, no, no, Estos son unos que... Mira, estos son unos... A ver, a ver, lo voy a poner aquí en el, en el cenital de este. Ahí está. Y quito esto. Yo tengo el de la, el de la derecha del toque. ¿Ves? son sí. No, es que yo pensaba que eran, que eran los buenos. Pero los otros... ¿no? Y esto lo metes aquí. Ah, eso plástico. es solamente el, ah, para, el, para pegártelo al oído, ¿no? El pegártelo al oído. Eso es. Esto lo quitas. Mm. O sea, que es un trocito de plástico. ¿Vale? Que esto no hace nada. Es un... Bueno, es como un filtrillo. Y, y me imagino que los bajos resonarán, resonarán un poquito más. Supongo. Espera, que nos, nos hemos ido aquí. Y siempre, si está pegado el oído, salvo en los auriculares estos de Valve, que están diseñados para estar separados del oído y se escuchan genial así. Realmente, si. Están. Cuanto más pegado sí. ruido, más se escucha los lo sí, es de, de eso hemos hablado, hemos hablado algunas veces. Sí. Eh, Mis perros están aquí jugando debajo de mí. <risa> si se escucha ruido que están aquí. Luego también venden, venden los cables que están aquí. 6 metros mm. de fibra óptica, cinco metros de adaptadores, de tal. Y cuatro metros. Porque es una de las cosas curiosas también que tiene. Que de tiene el de fibra óptica es el que tengo yo. Eso está guay, ese cable, mola mucho. Y es que esto tiene... Eh, voy a poner la buena. Y quitamos esto. Tiene esto. No tiene adaptador de corriente. O sea, tiene mm. un DisplayPort, que está aquí. Y Yo. luego tiene... Eh, eh, ahí. Ahí. Los dos. Un USB 3 y un USB 2. No y el de es... fibra óptica solo tiene un USB Eso es, y el de fibra óptica solo tiene un USB No es lo más, o sea, no es lo ideal Ya sabéis que que, que a algunos de vosotros os ha pasado A nosotros también es verdad que nos, nos ha pasado de vez en cuando Que no da suficiente potencia Una de las una de las pantallas más conocidas en, en Pimax que, que, que vas a estar toda tu vida, cada vez que las tengas, es esta El Pimax Flasher y luego, y... Si te, si, Bueno, este es, este es el plan Z. El, el primero es el DFU. ¿Vale? Esto es, cuando uno tiene un visor como Pimax, lo primero que hace es flashearle la, la, el firmware. Porque, claro, el que viene, vete tú a saber cuál es. Y más si es de una mystery box. Es que esto, o sea, eh, lo que tratamos de expresar a partir de ahora, y que hemos visto hasta ahora, es que Pimax es muy especial. Y entonces Pimax es, es, no es recomendable para la gente nueva, porque no tiene ni. Claro, tú <risa> A mi primo le dice: cómprate esto y cómprate el DFU. O sea, y bájate el DFU y le metes el, el firmware eh, 1.25p, no sé qué. Y luego le metes el, el, el, re, el reflasher y luego le cargas el, el P-Tools. Y dentro de P-Tools te vas y cambias el, y te dice no. Y cuando el soporte técnico te modifica en hexadecimal directamente el firmware, eso no, no te ha pasado a ti. No, pese sé de gente que le ha pasado así porque hablas con ellos y entonces eh, un, un, un alguien de Bimax se conecta por remoto a tu casa y eso. por remoto te cambia el, eh, unas movidas para que puedas arrancarlo. Esto, sí, una... pero te, te cambia, o sea, accede al, al, al, al firmware y lo modifica en hexadecimal ahí, o sea, cambia los valores en hexadecimal que eso está cambiando. Que es lo valores más ciber... de variables de cosas. <risa> es lo es más como... ciberpunk que os vayáis a ¿Sí? imaginar. <risa> A mí me pareció maravilloso, además me, me quedé la app para trastear. <risa> claro, pues, eh, claro, eh, porque normalmente eh, hay veces que los visores cascan. No sé por qué, es un poco aleatorio, a veces cascan los enchufas y no los reconoce y entonces te salen... ¡peng! El mío fue por mi culpa. Por tu culpa, culpita. Yo claro. hice, hice cosas malignas con él también. Yo bueno. flasheé los dongles eh, <risa> con la utilidad que estábamos haciendo en Aro cuando estaba todavía estaba rota porque estábamos en desarrollo y una vez los conviertes en, en les quitas el firmware de dongles de SteamVR y se convierten en firmware de Steam, son imposibles de recuperar, y de hecho ni siquiera el servicio técnico me los puede recuperar <risa> lo que puedes hacer con todos los demás cascos de SteamVR, con este no claro con el Pimax no puedo conectar mandos entonces tengo que tirar siempre de dongles USB es una de las cosas que pero tienen, fue mi ¿no? culpa bueno, pero quitando no que sea culpa, tu culpa, ¿eh? la mía yo te digo que no. La mía cada vez que viene aquí alguien a casa y le voy a poner las pimas, pasa algo. Tienes que el firmware, que si actualiza, que si espérate, que si tal, que igual, que has tocado aquí, que no deberías, que pum, pum, pum Y de repente, en un momento dado, también hace pum y funciona, también es verdad. Pero que es un proceso, es un proceso. Entonces, luego, ¿cómo, cómo, cómo es el, la imagen final? Venga, Vamos a hablar un poco de antes de que os vayáis, que alguno ha entrado y ha dicho que hacen estos dos. Imagen final. Tú, Julio, querías de... contar algo, ¿no? Sí. Eso. Ah, bueno, iba a contar... Eh, antes de, de eso, iba a decir que eh, realmente la primera experiencia que tuve con Pimax fue maravillosa. Yo instalé el software, las 5... Yo me compré las 5K Super, ¿verdad? Sí, 5K Super. Creo que se llama así. O 5, bueno, no, sé, no, sé, no me acuerdo ahora la mismo. Las que, las que tienen resolución como el Index, pero más ancha. Uh -huh. Y que no se ven tan nítidas como las 8KX. Las... La, pero que realmente todo lo demás es compatible con las 8KX. Ese modelo, que ahora mismo creo que será una 5K Bueno, pues eh, yo lo instalé y funcionó todo a la primera y, y eh, se veía bien todo. Ya empecé a trastear y a cambiar cosas. Como te dije, cambiarlo todo de forma eh, peligrosa, por así decirlo. Pues ya empieza, empezó a, a, a irme mal, a, a liarse, pero fue por mi culpa, fue porque yo estaba toqueteando. Pero la primera experiencia que tuve con Pimax, fue pues muy buena, realmente. El software, ya cuando yo lo probé por primera vez, eh, ya venía pues ese que se está viendo ahí, que es eh, un software bastante eh, fino, que, que funciona muy bien, con una UI bastante chula, y sí. me gustó mucho. A ver, esto ha cambiado. esto La primera vez que yo entré en Pimax, esto no tenía nada de esto. O sea, mm. Era una locura. Era una locura tenías que hacer un montón de locuras ahí en, en Steam VR y además la mitad no sabías qué hacías porque tampoco estaba traducido raro pues tampoco sabías lo que tocabas y más o menos tocaba y a veces iba bien y a veces iba mal y nun... pero nunca te quedabas ahí diciendo ¡Joy, qué mola! no siempre había y espérate ¿no? que es la maldición de, de, de todo esto que hagas lo que hagas veis ahí que pone parar el abajo en el menú bueno pues eso ya lo han integrado ahí dentro porque hay juegos que sí que lo necesitaban y juegos que no Luego han ido incluyendo sus ATV ¿no? sus, sus, sus space warp, sus qué pasa cuando el frame no se puede calcular y cómo podemos hacer que la tarjeta no, no te muestre una pantalla en negro, sino que te muestre algo medio decente. ¿no? La interpolación y todo esto. Han mm. empezado a hacer sus propias movidas. Le puedes mover, tocar el contraste. ¿no? Sí, le puedes tocar el contraste. Ellos lo que vienen mm. a decir es... Que utilizan... hasta, puedes cambiar hasta los, el color, o sea la colorimetría de la imagen, ponerlo más rojo, más verde o sea, puedes sí, cambiar a, a nivel, o sea, todo, todo lo puedes cambiar, puedes personalizar la experiencia completamente eso no puedes lo toca nadie, todo. es verdad, eso es, es un ¿No? poco como Pico, que tiene abierto absolutamente todo el visor y puedes hacer lo que quieras pero Pimax lo lleva un paso más allá y es eso, toca todo, incluso tiene el botón este para para daltónicos tiene modo daltónico, tú le das y si eres daltónico, te cambia los colores para intentar que tengas una experiencia más placentera y no sea eh, pues que no diferencies los, los colores ellos utilizan un CLPL que es eh, la nueva tecnología de visualización, ya sabéis el marketing que te dice lo que te trata, -ta -ta, que lo han hecho especialmente, dice hemos eliminado por completo las imágenes fantasma porque y esto también es lo importante de la pantalla tiene un tiempo de después un tiempo de menor tiempo de respuesta, perdonad vosotros sabéis, y aquí esto no se sabe, ¿eh? pero vosotros sabéis cómo empieza la VR a ser la VR moderna de nuestros días cuando consiguen entrar en las pantallas y empiezan a decir tenemos que mostrarte la imagen, tenemos que encender la pantalla mucho más deprisa de lo que lo hacíamos antes y tenemos que apagarla mucho más deprisa de lo que lo hacíamos antes. Entonces creo que ahora mismo hay pantallas que están rondando el milisegundo y medio, dos milisegundos de encendido de pantalla. Y el resto es lo que vemos que decae. ¿Vale? Pero te lo tiene que poner. ¿Qué pasa cuando coges una linterna y te la enchufas en el ojo? Y apagas. Que hay un rato que tu ojo no ve nada. Porque se está acostumbrando. Está un pelotazo de luz, se te ha abierto el iris, tienes que. El ojo no sabe qué hacer va, y tiene que poco a poco ir cerrándose tal. Esto es lo mismo que pasa con las pantallas. Si tú, a esa luz, le pegas un pelotazo y la mantienes un pelín más de la cuenta, no da tiempo a que la pantalla se apague antes de la siguiente. Con lo cual empieza a ver ghosting. Empieza a ver, Empiezas a ver la imagen que estaba antes y que no la quieres ver. Quieres ver solo la que quieres ver, que es la de ese milisegundo. ¿no? Entonces, imaginaros eh, el proceso que tuvo que haber de hardware. Eso que muchas veces también lo cuenta, de cómo llegan a esas pantallas, de cómo consiguen que bueno, la cosa se... Eso se llama baja persistencia. Que puedas parpadear muy rápido la pantalla. Porque sí. si no, entramos con todo esto. Entonces ellos dicen que han llegado al mismo nivel de, de brillo que OLED. Cosa que no me la trago. Hombre, de brillo, sí. Ahora, de... No, claro. no brillo, no. <risa> claro, claro. Esa es la... de negro. vale Eso sí. Eso es. Con claro el, Porque el negro... recordemos que las pantallas de PIMAX 8KX, bueno, las de PIMAX todas creo que son... Bueno, menos las de un modelo OLED que sacaron del 5 sí, el, PIMAX 5K, uh -huh. creo. ¿no? Había un modelo OLED. Todas las demás son LCD que van con retroiluminación. Y... Lo, lo, lo bueno es que te deja cambiar la, la, el valor de la retroiluminación, cosa que no te suelen dejar ningún casco salvo el, el, el index Eso sí está guay. De hecho... Muy, los juegos Cuando juegas a un juego, de, por ejemplo, de miedo y que tiene una atmósfera muy oscura, pues conviene tener un, un nivel de brillo de la retroiluminación más bajo, de modo que mmm, se vea todo más negro cuando se tiene que ver negro. Y si lo dejas a, a tope el brillo, lo que pasa es que los negros se ven grises, se ven grisáceos. Eso es. Eh, so, eh, Pimax tiene un, tiene un deslizador que puedes hacerlo, pero hay veces que, que está y a veces que no, depende del firmware. O sea, depende de No, del... sí, sí que está, ¿no? Pero hay algunas que no. Yo, yo me he encontrado ir a tocarlas y decir, pues no está, y de repente te cargabas el siguiente, el P-Tools nuevo, y lo veías. Ah. Y decía, pero esto, que, que, que, o sea, que lo quitan y lo ponen, ya sabéis esto. O sea, una y discusión. bueno, hasta donde yo sabía, incluso tienes un perfil por juego, realmente. Eso es. O sea, ah, no eso es no es una cosa que, con, que con, puedes guardar los settings por, por cada juego, si lanzas el juego desde, desde la interfaz de Pimax ya te carga con todos los settings automáticamente, eso es una pasada o sea, ese tipo de cosas sí. deberíamos tenerlo en, en cualquier visor, debería haber un botón que diga Advance, no o, o Hardcore, o Robiano mm. tú le das, y entonces dices, ah, pues puedo entrar ahí y tocar estas cosas, porque a ver, otra de las razones, porque una de las razones por las que no se puede hacer vídeo a una pantalla de VR ¿Por qué no hay esas cosas que la gente intenta hacer en, en algunos canales de vamos a poner una cámara dentro del visor y grabamos lo que está pasando dentro del visor? Y se ve un cagarro como, como un piano. Y te dice, no, pero está grabado con una, yo que sé, con una red de esas, ¿no? que, que son que valen 500.000 euros la cámara y tiene, graba 4 millones de fotogramas. No, no, no, no, no. no. Por esos flasazos. Tienes que sincronizar. Lo que está grabando la pantalla, o sea, la cámara, el shutter de la cámara, tienes que sincronizarlo con los flasazos que encienden la pantalla. Si no se sincronizan, y hacer eso es un cojón técnico, ¿eh? si no se sincronizan, vas a verlo mal. Con lo cual, no hay nadie, ningún youtuber, eh, nadie. Eh, bandeos de. Claro. Más va, va a poder hacerlo. Entonces, esa es otra de las de los grandes problemas de la VR, que no es fácil expresar lo que se ve a través de un visor. Esas cosas que se ven. Vamos a hacer fotos del visor, pero si pues, lo que estás viendo ahí es el es el es el CMO de, de la cámara. Es que, claro. no, no, no es real. ¿no? Entonces, bueno, mm. eh, por eso nosotros en Real o Virtual nunca hemos entrado en, en, en vamos a grabar lo que pasa dentro de la cámara. Que no. Hay algunas cosas que se pueden saber mirando. O sea, si grabas con exactamente las mismas, los mismos settings, varios cascos, con la cámara en la misma posición, en todos, con, con el brillo, eh, con el, la apertura eh, a, igual de la cámara, o sea, todo con, lo, con las mismas características. Hay algunas cosas, algunas, que comparativamente. Sí, la puedes... aberración. La aberración, sí. conociendo la aberración de la lente, conociendo la aberración del, de la cámara, en general. Eh, dices, vale, ya tengo un plano, ya, ya sé cuál es el, el, lo que va a aberrar. Y ahora le pongo la aberración de, la, de lo que se ve a través de la lente. Si tú no tocas nada, en teoría podrías verlo, pero pff, yo solo conozco una empresa que se llama OptiTrack, creo que no, no, Opti no sé qué, de, que son finlandeses que vale unos 350.000 euros el producto para calibrar, de entrada. De entrada, euros. O sea que imaginaros, como para llegar a casa, como he visto yo a algún youtuber de estos extranjeros, que dice, mira, le he hecho el, el, el through the lens y le hace ahí el. eso Y que, la, la, que... la cámara del móvil tiene, eh, 45, que tiene 45 grados de foco o algo así. Sí, Realmente claro. nunca vas a ver. Claro. claro. entonces. <risa> eh, bueno, eh, cosas que estamos. Es un poco técnico lo que estamos hablando, pues ya sabéis. Si hablamos de pimas. Aquí venís a lo que venís. El tema de, de la experiencia final, ¿no? Que queríamos hablar de, de realmente cómo se ve. Pico, qué tarjeta, ¿no? Estaba diciendo por aquí Emily. Dice, ¿qué gráfica necesitas para mover decentemente unas PIMAX? Bueno, lo hemos hablado antes. El equilibrio que tiene que estar. Yo creo que esta, esta, este visor tiene que estar en torno a 3.700 y pico, que es como yo a veces lo pongo, menos de eso en SteamVR, que es un 170%, eh, lo que te salga a ti con tu tarjeta, 3.000 y pico por 3.000 y pico, o sea, el, el renderizado final, eh, si lo subes a 6.000 se ve que te mueres, pero nadie puede ponerlo a 6.000, un 200% no puedes. Menos de 3.000 empieza a flojear menos de 3.000, mm. empiezas a decir, pues me tenía que haber comprado el 5K porque no voy a ver la resolución real, o sea, no voy a, no voy a exprimir la potencia del visor, ¿no? He dicho pico, y me cago en... Ramón, pero que está, Ramón pico, ya, ya ni... está Ramón ya ahí. Está Ramón ahí. Pero Ramón... Claro, está, está solo para tocar la nariz. Está, está ahí, vale, pimas. El, el próximo día nos ponemos chupitos de verdad, ¿eh? Yo opino que. Me parece buena idea, esto. No, pero el otro. Ha, haremos, haremos la review de las pículas y haremos pimas. Porque así, somos gente mayor. Ya. El. el eh, no sé qué estaba contando, ya me habéis sacado de, de, de la movida. Bueno, o sea, estabas contando que, el que la resolución, eso, ne la resolución. necesaria. Vale. Vale, ¿Cuánto, ¿cuánta resolución tiene que haber? Pues mínimo, mínimo una 2080Ti, o una 2080 Ti. mínimo, mínimo mm. para sacarle jugo. Yo ahora tengo la 3080Ti y sí que puedo subirle y sí que puedo empezar a hacer cosillas, pero menos de una 2080Ti, 2080 yo creo que la Ti va a ir de cráneo, porque te va a dar lo mismo, es lo mismo que ponerte una 5K. No exactamente, porque la, la 5K se ven ve los píxeles, ¿sabes? La rejilla de píxeles. Y en la 8KX no se ve tanto, se ve mucho menos. Entonces, aunque se vea como más borroso, que la, la, lo que se podría ver en el casco, realmente la, la experiencia es mejor que, que la 5 Sí, pero no, 5K. no tan bien como tú crees, ¿no? Ahí es, es como, como las barrios, ¿no? Sí, eso ahí... sí. Claro, tengo ahí las barrios, que un día haremos un programita sobre las barrios. Y claro, las barrios, si yo le voy bajando en SteamVR, lo que quiero verlo, pues al final sí, lo ves muy bien porque no ves el SDE, que es lo que dice Julio. No ves los mm. píxeles, no ves el screen door. Pero de nada te vale porque estás viendo ahí una cosa que parece un espectro. Sí, no. lo ves borroso. Como si la, como si no llevas expuesta las gafas si y eres miope. Eso es. Eso es. Entonces <risa> no, no, no, no, vale, no vale de mucho. Eh, mm. más, cosas, más cosas de Pimax. Pimax. Más cosas de eh... bueno, hay... A ver. hay otra cosa de, que es eh, un problema con, la, con el FOB gigante, que es que tu ojo, para mirar a todo ese FOB, se tiene que mover más. Y al moverse más, cambia su posición con respecto del centro de la lente. Y entonces empiezan a verse otro tipo de distorsiones más, aparte de las que hemos descrito antes con lo de el, los planos paralelos. Eh, hay muchas cosas que, que, se, que afectan a la, a la imagen y que son casi imposibles o, o muy difíciles de, de corregir si, sin eh, eh, físicamente. O sea, que realmente el problema está ahí. No es que Pimax lo está haciendo mal, no es que realmente es casi imposible de corregir. La pregunta que todo el mundo se hace cuando se pone unas Pimax, o que yo creo que cada usuario de Pimax se ha, se ha hecho alguna vez, y si las tienes porque le ha parecido bien es, ¿me merece la pena el FOP de más que voy a tener respecto a cualquier otra de las gafas aunque tengan aberraciones? vale ¿Puedo vivir con aberraciones en el límite? Pues hoy estamos hablando de los límites de la VR. ¿Puedo vivir con esa aberración que la hay y quien diga lo contrario miente como un bellaco porque está medida? ¿Hay aberraciones en el rabillo de los ojos? ¿Os acordáis cuando Palmer Lucky decía que quería poner unos LEDs dentro de la pantalla para iluminarlo como la televisión está ¿cómo se llama? El, el efecto este de que hace... Ambil Ambilight. Sí, eso es. Querían hacerlo con el Ambilight y que se pop, se encendiera y por lo menos te engaña, ¿no? La visión periférica te engaña y parece que tienes más. Las mm. Pimax lo hacen de verdad. Tienen el pedazo de lente esa. Y sí que lo hacen porque la, la lente es extraordinariamente grande. Pero si veis, tienen un círculo, tienen un círculo en medio de Fresnel. Y cuando se va alejando del fresnel y, y la lente empieza a, a volverse como más plana, ¿no? ya no está en una protuberancia, sino que empieza a, ir, a ser ahí un este, eh, ahí es donde empiezan las aberraciones. En principio tu ojo no debería verlas si mira al centro, pero sabemos que la, en la vida real tú no mueves la cabeza. Estamos muy acostumbrados. Yo creo que los que estamos... Julio, ¿tú a ti te lo han dicho alguna vez que mueves mucho más la cabeza de que estás en VR? No, no, no. me han dicho eso. Pero podría ser, no sé, no me he fijado. A mí sí, a mí me han dicho. Verdad, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre cuando te pones las manos así? Te pones las manos así y quieres ver a tu gato que acaba de entrar por ahí. Entonces, tú en VR no te queda otro. Claro, tienes que mover la cabeza. Tienes que girar la cabeza. Claro. En la vida real, hacer así como el rabio del ojo, mueve los ojos. En la VR movemos muchísimo más. Por eso, una de las razones. Aquí está tu hilado. Una de las razones por la que la gente se marea cuando se pone la VR por primera vez es porque está acostumbrada a mover el ojo y cuando mueve el ojo y ve que no hay nada, mueve la cabeza, pero mueve la cabeza de una forma muy violenta. A todo el mundo que le pone las gafas por primera vez parece un pollo sin cabeza. Sí, empieza a ver así y eso es porque no está acostumbrado a decir, espera un momento. Y tiene otro problema que es el casco se mueve, no solamente que mueve muy rápido la cabeza, sino que al mover rápido la cabeza el casco empieza a vibrar Claro. Y empieza y entonces, a, a, a... Y entonces, apaga y vámonos, apaga y vámonos. Mm. nunca mejor dicho eso es verdad entonces eh, eh, el tema es ese que la gente que yo conozco que es muy fan porque claro, Pimax es o eres fan o no eres fan o sea aquí no hay Ah, pues me, pues me podría molar, no es o como mola o Dios mío no puedo es que vivas diciendo no, no voy a mirar no se trata de mirar al FOB que está más lejos. Se trata de vivir con el extrarradio, con la visión periférica, mm. pero haciendo el mismo gesto que harías que si la pantalla terminara aquí. Porque como tu ojo se vaya a mirar allí, vas a empezar a ver cosas muy. Eso, el, el, el, el horizonte final, ¿no? El, el de sucesos. Sí, está desplazándose. Si tú miras al centro, ves la, como la parte nítida de la lente, ¿no? Pero en el momento en el que miras, a, si te fijas, cuando el ojo gira, cambia su centro también. El centro de la cámara está desplazándose, está es. moviéndose a izquierda y derecha, arriba y abajo. Entonces, es. al moverse un poco a la izquierda, ya no está en el centro de la lente y empiezas a ver partes de la lente que, que no son nítidas. Eso es. Eso que en, en, en óptica se llama pupil swim. que eso los, lo saben los ópticos y, y es una gran verdadera putada para ellos que es lo que acaba de escribir Julio. Que las sí. aberraciones las corriges para un momento de la pantalla, pero el pupil swing cuando mueves los ojos no está rotando en el mismo eje. Además, cada ojo está separado. Entonces ocurren otras aberraciones que en principio, y esto es una de las cosas buenas que tiene el tracking, lo que estáis viendo aquí, el tracking de ojos es que sabiendo dónde mira tu ojo, podríamos corregir un montón de cosas que hemos hablado esta tarde sin tener que hacerlas por hardware, sino por software, ¿no? Sí, bueno, la, lo que se vea la borroso no lo puedes corregir, pero no. sí puedes corregir las distorsiones geométricas, realmente, al mover el ojo. Y, y no sé, no sé si, si hay algo por ahí, alguna cosa experimental, pero ¿sería posible hacer un casco sin lentes y usar lentillas especiales para, para ver ese casco? Porque... Las lentillas sí que siguen al ojo. <ríe> no sé si, si que suena sí. haber visto algo así. No, no, o sea, conocemos Mollo. Claro, mm. o sea, Mollo, las, las que hemos hablado muchas veces de ellas, que son las lentillas que vienen integradas con la pantalla, una mini pantalla de, de micro LED. Pero mm. eh, no, no. La, y, y tiene. Hostia, lo verdad es que te metes ahí en un follón complicado, ¿no? Eh, pero molaría, claro, te estás quitando, claro, esa, esa, esa, el problema de esa lente, de ese, es como, en primer lugar, tienen que ser pancake, seguro, porque tienen que rebotar muchas veces, porque no, no o sea, no puedes, no puedes llevar un pedazo de cristal freno en el ahí, sí, claro, no puedes, al parpadear te haría, te haría, la lentilla, así el párpado, claro, <ríe> si llevas sí. una lente Claro, entonces, uff, uff, eh, molaría. Oye, deberíamos montar una empresa, Julio, Yo estamos perdiendo el tiempo y el dinero. Eh, podría ser, podría ser que tu lente estuviera ahí dentro, pero es verdad que ocurren muchas más cosas, ¿no? Que esa lente, como sí. debería funcionar. Yo creo que todavía no hay un polímero o, o lo que sea suficientemente pequeñito como para, como tal. Claro. Pero bueno, sí. Es, es, es, pero es un ejemplo de cómo podríamos intentar corregir el pupil swim, los movimientos, y cómo podríamos corregir todo eso que ocurre en la periferia. En principio, la periferia no deberías mirarla nunca. Y el error de la gente cuando os ponéis pimas por primera vez es mirar directamente. Porque pensáis que es como la vida real. Yo miro ahí y ¡hala! Un cojón. Y es más la sensación que te da de... Ah, yo flipé cuando puse Skyrim. Vi Skyrim y tenía... Yo, a ver, yo iba mirando al frente, ¿no? Pero iba, iba andando por un camino en Skyrim, pero la sensación de estar viendo el mundo real, precisamente por ese FOB tan grande, que es como que no hay nada, ¿no? Cuando, cuando estás en VR, normalmente es como si fueses así. El, el efecto mundo. buzo. El efecto como buzo. que Sí. te quitas el... La, te quitas el eh, ¿Cómo se llama? Lo que llevan los caballos esto, para que no miren alrededor. <ríe> sí, sí, sí. Te lo quitas <ríe> Los, los blinders, y de repente... O... Te sientes dentro del juego, ahora en el momento en el que empiezas a girar el ojo pues ahí ya ves desenfoques y ves distorsiones y, y tal, pero uh -huh. es cierto que si miras, al, si vas jugando en, como juegas a cualquier juego de VR con otro casco, eh, la sensación es muy buena, a mí me claro. gusta mucho ¿Qué es lo que ocurre cuando te pones el pedazo? Bueno, este no, este son muy parecidas, la verdad es que luego, luego eh, son muy parecidas todas, ¿qué pasa cuando te pones un, unas pimas en la cabeza? Pues que tiene un peso que pesa, lleva pesa, sí. Sí, pesa y es dado a la inercia. Y ese es otro de los problemas que esperamos, que con las Pancake, con las Quest eh, Pro, que con las Quest 3 cuando salgan, con las Pico, yo las pico 4, eh, que todo eso... Una de las razones del de peso hacerlo más pequeño en la cabeza no es solo para no cansarte, no es solo para que Ramón esté contento con las gafas y que le sienten como un guante, sino para que cuando muevas la cabeza muy rápido, hagas un gesto violento, la inercia de ese peso no lleve a moverte las no llegue a desviar el punto del mm. lightbox de la lente, es. de tus ojos. Y empiecen a verle cosas raras también. ¿no? Porque claro, todo y porque... esto... En sí, el peso de las Pimax no es tan incómodo si tienes la caza. Jugando un simulador, mirando todo el rato adelante, un simulador de conducción, han hecho, se han copiado bastante del, del strap del Vice Pro, que está diseñado para, para soportar un casco pesado. Pues realmente, eh, mucho peso se, se, se sujeta en la frente y el, y el strap es muy bueno y al final es, es casi cómodo. O sea, es el más pesado, pero no es el más incómodo de todos, excepto en juegos de acción o lo que sea, como por ejemplo en Half-Life Alix, cuando te das la vuelta porque te ataca un bicho de esos que saltan oh, sí. y, y, te, y, y te das la vuelta rápido, de repente hace el casco y o te parte el cuello o se te, se te mueve. El, el casco. Es así, es así. Si apitas mucho, te, te revienta la cabeza y el cuello. Te puedes, te puedes, te puedes lesionar con eso. <risa> Pesa mucho, es muy pesado. Y se nota sobre todo en la inercia. Más que en sí, si en, bueno, por lo menos en mi cara. Es que también hay que pensar que mi cabeza es grande. vale Entonces, eh, en general, eh, o sea, Fernando Alonso sería un usuario de realidad virtual perfecto no para, para VR. Porque ver, ¿no? tiene una buena cabeza, una, un buen cuello para soportar el, el peso. A mí me pasa un poco como Fernando Alonso. Yo aguanto muy bien el peso de, de los cascos. Pero es cierto que Primax al mover demasiado la cabeza, pues tienes ese problema de la inercia. <risa> pues sí, estoy leyendo aquí. Seguís, se, se, seguís, seguís ahí con, con el troleo ¿eh? a muerte contra... Es verdad que nos hemos, a veces nos hemos pasado un poquito y nos hemos reído un poquito de, de esta gente porque hacen cosas que van más allá del entendimiento. ¿no? Les hacemos bullying. Como, les hacemos pues son bullying. distintos, les hacemos bullying. En verdad, dice, entendido, el error al ponerse pimas es pensar que va a ser como ellos mismos lo venden, pero hombre, a ver, pero a ver, no es tanto, o sea, creo que el programa de hoy iba para daros las razones suficientes de, de, de por qué ellos se la están jugando y de por qué les está saliendo mucho mejor de lo que ellos mismos creían o creíamos los que, cuando te pones a entender cómo funciona esto, dices, es un milagro, macho, que esto no, no, no reviente. Yo cuando puse, me, puse, me puse Pimax la primera vez, flipé, o sea, es que flipé, o sea, yo pensaba, iba, iba muy asustado con Pimax por las opiniones de la gente y realmente, y, y por la propia física de lo, de lo que pretenden solucionar y, y al, al final me lo puse y dije, pues, no está tan mal esto, aquí yo, ahí es muy disfrutable, es la hostia, es mucho mejor que por ejemplo la primera experiencia que tuve en VR y mucho mejor que muchas experiencias que he tenido en VR en general y encima te dejan toquetear todo entonces al final Pimax está guay y a mi perra me está diciendo que suele salir a pasear pero, pero ahora sí si vamos a... Hoy, hoy, hoy no pensamos horas de programa porque no, llevamos ya una hora eh, estáis viendo las, las no se ve muy bien la lente no tengo mucha luz, la verdad es que es una mierda cámara. Eh, tengo que buscar otra manera de, de hacerlo pero, pero las, las lentes son así de gordas, así o sea, es un tocho de lente así, que tiene la protuberancia en el centro y luego toda la parte que está aquí es de cristal. O sea, toda la parte de cristalito que se ve mm. ahí, esto es donde termina lo que es la lente más natural que llevaría cualquier otro visor. Bien, pues todo este cristalito... Es lente huevo frito. La huevo, eso, <risas> la lente. La lente huevo frito. Pues la lente huevo frito es lo que tiene. Que ahí no van a corregir nunca, por lo menos que... Hasta ahora no sabemos si el, si el 12, o sea, el, las K, ¿cómo las llaman estas? Las pimas 12K. 12K. ¿no? A mí, ¿Por qué sale ahí? Esto está fatal hoy. Bueno, vamos a quitar esta, esto, esto, esto de aquí, vamos a ponernos aquí en el... 12K que no son 12K. Eso sí 12K. Que es... No, claro. Bueno, esto es... A ver, <risa> esto es como los, los, los nanómetros de, de, de los procesadores. Hemos sí, hecho? Es no, mentira. Eso es una marca que le habéis puesto. Pero eso es mentira, es una generación es una generación mm. el, el... bueno ¿por dónde íbamos? Eh, calidad de imagen una calidad de imagen muy buena una calidad de imagen extremadamente buena porque las pantallas son muy buenas con una resolución extremadamente buena porque tiene más resolución que cualquier otro visor con una calidad mm. de visionado del lente muy buena también, muy transparente de las mejores que hay en la realidad virtual o sea, PIMAX son unas máquinas cuando se ponen a hacer eso pero tienes que vivir con las aberraciones de los lados. Y eso es lo que hay que... y es A ver, cuando yo conozco gente de simulación que no puede volver atrás. Una vez que te pones Pimax, a mí me pone nervioso porque parece que no llevo casco. Porque yo voy conduciendo y, y, y veo tantas cosas por mi derecha y tantas cosas por la izquierda que parece que no estoy ahí, de verdad. O sea, es una idiotez. Es una idiotez. Eso es. Entonces, eso es ¿qué? lo que me pasó a mí con Skyrim la primera vez que lo, que lo probé. Me quedé flipadísimo. Y eso que mi casco no es el 8KX, es el 5K Super. 5K Super, ese era. Es que los nombres... se ve con menos resolución. Los nombres son los que... Pero... Son. El, el, claro, entonces, eh, quitando eso, que, que una, pero una vez que te acostumbras, si eres un piloto de carrera, si eres un piloto de, de aviación, eh, a ver, ¿le puedes meter a esto el Foveater Rendering? Tú le puedes meter el Fabiater Rendering Fixed. O sea, fijo. Ahí no hay... Eh, tú mueves el ojo. Esto es como el FFR ¿no? de, de Quest. Eh, tienes mm. un cuadrado, ahí se hace todo a tope y fuera de eso, pues bueno. Como lo de fuera está medio medio geométricamente no correcto, pues tampoco pasa nada. Porque ya de verlo mal, quiero decir, mm. de verlo aberrado, a verlo aberrado y borroso pues hay una diferencia muy pequeñita o pixelado ¿vale? hay una diferencia muy pequeñita sí. entonces sí que funciona ganas ganas no, no, unos sí, sí. No, no funciona con todos los juegos pero pero sí o sea, en los juegos en los que funciona se nota bastante en el rendimiento eso es eso es entonces eh, a ver yo me lo he puesto en Flight Simulator y se, lloras lloras de, de cuando piensas de dónde venimos en los años que llegamos o sea, en nueve años estamos mucho más lejos de lo que pensábamos ninguno que íbamos a llegar. De verdad, los que ya tenemos una edad, claro, si sois unos flipados que pensabais que esto en tres años ibais si a ser Matrix, pues os llevaréis decepciones cada, cada, cada visor hasta que... Yo claro, soy un, uno de esos flipados que... que <risa> <risa> <risa> yo desde, desde toda mi vida, desde los años 90, yo ya pensaba que esto era viable. <risa> claro, bueno, pues eh, estamos, estamos viendo que Pero no. Aún así. Que, que estamos viendo que no, que esto viable... Técnicamente todavía no existe. Entonces, eh, si os metéis en Fly Simulator y os ponéis a jugar con una visión periférica, no hay vuelta atrás. Y ese es otro de los grandes problemas de la VR, que siempre lo hemos dicho. En el momento en el que pruebas algo bueno, mejor que lo que tienes, empiezan los dramas. Empiezan los dramas. Porque es bueno en eso, pero peor en otras cosas. Y entonces... Buscas otro casco que mejora esas otras cosas, pero ya has perdido lo bueno que tiene este. No hay ninguno que lo tenga todo. Y al final, yo lo, lo, lo vuelvo a decir, probar muchos cascos es, es, es hacerte infeliz lo mejor es comprarte uno y decir con esto se ve de puta madre ya está. y no me venga, y no ves y ya no ves real o virtual nunca más te has comprado uno no, te lo perdonamos ¿eh? te perdonamos vuelves dentro de cinco años porque es verdad que si no vamos a estar buscándole las vueltas a cualquier cosa cada cualquier o sea ahora mismo no hay un visor perfecto nunca lo ha habido jamás lo ha habido esto es, es eh, eh, yo me imaginaba el otro día ahí como era el señor de los anillos, ¿no? El, el anillo de poder de todos, pues el, el visor de poder de todos, que lo coge el esmigo este y está por ahí, que, que, que, claro, pierde el culillo por poner, ¡ay, mi visor, mi visor! Y, y ¿qué pasa? Que llega el robiano. llega el robiano de turno y le quita el visor, el gran visor que unifica a todos se lo pone y dice, ¡buah! Le pongo un 6. Porque mira, aquí falla esto, falla esto. Claro, el enemigo se queda así mirando y dice, está ¿qué ha pasado con, con... No era no era el, el visor que lo iba a unificarlo todo, de todos, ¿vale? Y lo tira, y lo tira. Y claro, pues ahí hasta, hasta Sauron se quedará ciego y dirá, pues ya no quiero, la, está, la VR está muerta, ¿no? Yeah, un visor para Sauron es difícil, ¿eh? Pues, Un ojo eh, gigante de fuego, no le va bien. <ríe> el fogo, sí, eh, eh, pero bueno, Pimax, Pimax está haciendo algo por la VR que no ha hecho, que ha hecho muy pocos visores, que es empujar, es por eso que hemos querido llamar a este programa, es los así. límites de la VR. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar sin que se rompa y sin matar a ningún usuario y sin que se le caiga la cabeza, se quede ciego, tuerto o parecido. Eh, otra cosa psicológicamente, como te quede, eh, si podéis, Robianos, en algún momento de vuestra vida probarlo, yo creo que esta es una de las cosas, una de las experiencias de la VR moderna que hay que probar sí o sí, si estáis en una feria, si venís por Madrid eh, ponernos en el Telegram algo y ya podríamos intentar hacer una quedada en algún sitio para que probarais todas estas cosas porque os estaríais perdiendo algo muy interesante que con las cosas estas que decimos de jaja, jaja, ja, pimas, pimas, pimas pues eh, os creéis que no pero es que si no, a ver, no, no existiría la, la, la empresa, ¿no? O sea, eso, eso es, es viable, funciona mm. y ahí hay gente que le gusta. No se trata de hacer publicidad gratuita. aquí ¿eh? sabéis que aquí en este programa somos los primeros que les hemos zumbado a base de bien. Y cada vez que hacemos una mm. review, puf, eh, claro, luego así tenemos los mails que tenemos. Pero <risa> nos lo siguen mandando. O sea, quiere decir que es gente muy no. agradecida también. Y sabe que nosotros lo disfrutamos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo sí. que...? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué quería deciros? Pues, quitando el 8K Plus, a todo esto, no, hemos hablado, no hemos, hablado de, hemos hablado de la ergonomía, hemos hablado de las pantallas, hemos hablado de las lentes, pero no hemos hablado del sonido, un poquito. El sonido no es muy bueno. No. no. El que, el sí. que viene integrado en el, en, el, en, el, en el aro es el peor de todos los que he probado jamás, de cualquier casco. Sí. O sea, es mejor que no lo llevara para que da no te. Da igual que te, que te den la copa esta de plástico, eh, casi que peor. El, el, el es muy malo. Es verdad que mm. es, es asombrosamente malo para lo que te esperas que sea un visor de estas características. Y Yo creo que por eso luego le. El, claro. Sí. Mm. Eh, el sonido, no es muy, es que no podemos decir mucho más. Os podría enseñar aquí tablas de tal y yo le he puesto un micrófono para ver hasta hasta qué frecuencia puede llegar y tal. Nah, es una chufa. Pero tú tienes uno que es mejor que el mío. El mío es que directamente no tiene los que salen y A se ponen palitos. en la oreja. Pues estos palitos son. Va peor. integrado en el en el aro, como, como en Quest. Ah. Por no, ejemplo. Este o en Rift no. S. Pero, este pero no. mucho, mucho, mucho peor que, que puesto o Rift S. Este no, este es. incluso se lo puedes quitar, porque esto, esto viene con un tornillo. Ver, si sí. hay, no sé si se, se, se, se va a ver no se va a ver ni, ni, ni, ni borrar el mío es el circulito ese donde van mm. enganchados pues ahí. ahí lleva algo creo pero no sé si, es, no sé, si está ahí hacia, se, ahí tiene un altavocillo ahí en el circulito ese ni siquiera sale hasta los oídos es el que viene con el, la diadema estándar me queda una un bueno, que tampoco la más. estándar porque es la pro o sea tiene una diadema que es como de gomilla como las del vibe eh, HTC, HTC Vive. Luego tiene una que es como la de HTC Vive Pro, que es la que ha enseñado Oscar. Y otra que, que es como esa, pero con, con los auriculares que tiene Oscar. Esos mejoran a los que yo tengo. Los que yo tengo son los peores que he probado nunca jamás. Y aquí vamos bien el programa, ¿eh? Bien. Es lo peor con diferencia, lo, los auriculares que trae el... Vale. El Strap este, el, los integrados. Y es, y es un lío porque no sabes cuál te estás comprando cuando lo compras. Es un, es un puñetero lío. ¿Por qué no les llaman los buenos, los malos y los regulares? Tal claro. Cual. Me he comprado los Que ni buenos, siquiera pues... se sabe por el precio. No, no. <risa> por, como... que, el que vale 60 es más caro, o sea, es más barato que el de 90, pero es mejor o es peor porque son iguales. Pero... Y, y, y tampoco lo sabes seguro Porque cuando van integrados en el casco No sabes qué te estás comprando No sabes cuál lleva, si lleva el bueno el malo O sea, tú te compras el casco Y en la descripción no te pone que lleva de auriculares Por lo menos cuando yo me compré el mío Entonces hasta que no me llegó no lo descubrí Luego sí que, que cambiaron Las especificaciones, pero cuando salió El 5K Super eh, Como que había cosas que no especificaban Como la longitud del cable y cosas así Era, Eran mágicas. Era puede ser sí, no, cualquier cosa Pero no se enteran ni ellos no se enteran ni ellos. Yo creo que esto es, es, es todo muy parecido. O ¿Sabes que me queda con una pieza en la mano? Que he quitado y ahora no la encuentro. O se ha caído una cosa. Ah, mira, está aquí. Es, ah, es que le han metido. Le han metido un. un, un... Ah, la, la esponja de interior de. La esponja interior mm. del no sé qué, de tal, que está hecho a medida. O así sea, que por eso valen lo que valen. Si es que esto tiene mil. Es eso un... también lo tiene. El bike Pro lo lleva. Es como sí. un Lego. Y es esto de aquí este es el Vice Pro, no es el Pimax eh. pero te ve ahí la esponjita esta que lleva sí, esa, esa, esa, esa esa, pues eso es para que no te electrocute no está copiado al detalle no, eh, no, es no, la no, diadema no. de Vice Pro casi 90% lo cual es bueno eh. pues sí ¿Y ya sabéis qué opino de, de las patentes no, no, <risa> vuelvo a decir nos van a banear <risa> que le den por saco la que, le den por... <risa> <Patente>. <risa> que le den por patente que le den el, el espectáculo de Pimax, eh, a ver, que llevamos, llevamos hora y 20, yo creo que os hemos contado algo, espero, que no sabíais de Pimax, veros el comienzo del programa si tenéis alguna duda y si no nos lo ponéis en algún mensaje o en el, o en el foro en real virtual, entráis y nos decís, no me he enterado de nada, volven a explicar lo que es la proyección, porque eso es lo más, yo creo que es lo más original que tienen estos visores y lo más difícil de hacer, ¿vale? luego ya el resto de mm. los ejercicios de la pantalla son iguales que todas, las lentes son iguales que todas, son Fresnel, habría que ver cuando llega eh, Pimax con Pancake y que te hagan mm. el visor sabes ya el, el 12K no es Pancake es otras lentes pero no son Pancake no sí, sí, eso es mm. eso es. son oh. lentes ni siquiera son Fresnel no son, tiene dos lentes intercambiables sí, estaba viendo pero que no... tenía por aquí el, el este, ¿no? Módulos de lentes intercambiables. Sí, tienen, tienen pinta de ser puras. Por lo gordas que son, tienen que ser puras. Que sí. es lo que tenía PlayStation 1. ¿vale? Ese tipo de lentes, que no eran Fresnel, eh, sí. pues las deben tener eh, así. No sé, un cambio Me recuerda mucho el Oculus DK1, que eran lentes. También, también es verdad. Tampoco eran, eran Fresnel y también que, eran intercambiables. Tenían como puras. varias. Sí, sí, sí. Luego llegó el V1, que fueron híbridas. Fueron puras con Fresnel y ya a partir de ahí, Fresnel, Fresnel, Fresnel, porque era lo más barato de hacer y era lo que más resultaba hasta ahora, que ya son pancake. Y veremos, veremos cuál es el siguiente movimiento que hace, que hace Pimax. Estamos esperando a que nos, a que Pimax mueva ficha, porque sabéis que es el aniversario de ellos, y están preparando algo. Nosotros mmm, nos mandan mensajes muy crípticos, pero uh, siguen diciendo que van a hacer algo chulo. Así que. Lo, yo... lo guay. Puede que hayan hecho cosas que, que no, es, no estén bien del todo o lo que sea, pero lo cierto es que to a todo el mundo le gustaría probar Pimax para ver qué se mueve en lo que están haciendo. Porque como sí, sí, sí. siempre están empujando el, los límites de lo que se puede hacer, pues al final lo hace interesante de, de probar, por lo menos. Pues sí, sí señor. Yo creo que con esto le hemos dado un buen repaso a lo que era y a lo que es el presente y el futuro de un visor que ha cambiado la forma de ver la VR, nunca mejor dicho, que ha cambiado que ha no ha arrastrado a nadie, ¿no? Salvo estar, ¿cómo se llaman estos? Estar esos que eran así, ah, el, sí. el X tal, ¿no? El Xtal y el Star, Expansion. no sé qué. Pues esos son los únicos que han acompañado en, en, en el FOP grande. El resto, ya sabéis lo que han dicho. Todos los fabricantes han dicho: no, no, no, nope. nope. no, no, no, vamos a meter en, en, en FOP porque no podemos hacerlo. No podemos renderizar tanto, ¿Sí? no podemos desaberrar tanto o corregir las aberraciones. Así que dejarnos en paz. Vais a vivir con 100, 110 de FOP hasta que mi hijo tenga hijos. ¿No? Y el que más. La, el que tiene forma más grande, aparte de Pimax y, y estos súper raros, Extal eh, y Star y tal, es el Vive Pro 2. Que sí. tiene, tiene algo más, un poco más. Sí, sí. Pues sí, citron ropa express, ropa express, que lo hemos dicho al principio, ¿Sí? que no express. nos da la gana, que no nos da la gana, que no nos da la gana <risa> hacer vídeos de 15 minutos, porque para eso tenéis los demás. Aquí se viene a lo que se viene y se os gusta bien y si no le dais ahí a rapidito que seguro que tiene un 4 por y Nos si no, pones no hace falta... un... claro. por 4 y, y así son <risa> <risa> no, no hace falta <risa> ni que ni... lo que sea. que Muchas gracias, ahora sí, ¿no? ¿Tú quieres contar algo más de, de Pimax? ¿Que... Hombre, ¿te ten... Siempre hay cosas que contar, es verdad, pero... Es eh... verdad. Es verdad. <risa> pero, pero, pero venga, vamos a ponerlo... lo Dejamos, lo dejamos. Vale. Pues lo dicho, muchísimas gracias por venir a estos Rob express eh, donde hablamos de lo que queremos. Eh, un día haremos uno de pico, que ya sé que soy muy pesado. En general, todos, incluso yo mismo, y, y le doy la paliza a Ramón. ¿La tenemos? No, la tenemos, no. Le mando un WhatsApp. ¿Lo tenemos? No. Bueno, vale. Llegado ya. ¿Ha llegado ya. También le está, yo le preguntaba a Oscar esta mañana, ha llegado, ¿ha llegado ya? No, <risa> que no. Bueno, eh, lo habrá, lo habrá. Hasta entonces pues tenemos, lo, tenemos lo que tenemos y estamos encantados de compartir las tardes, algunas tardes con vosotros. Oye, el jueves, el jueves hay que jugar algo muy interesante, que lo hablamos el domingo pasado, y que lo va a hablar o sea lo va a jugar Ramón con Gaby, y ya está. El domingo otra hora virtual, porque esto no para, y ya estamos recopilando ya un montón de noticias que, que van a molar, que van a molar, ya os digo eso. Mm. Así que nos vemos... Nos vemos de aquí a... Yo a vosotros de aquí a cuatro días, ¿no? El domingo, cinco días, cuatro. Ya no sé ni dónde estamos. Y tú, Julio, Nos invitadísimo, siempre bien. que quieras. Yo enciendo, la... Yo enciendo esto y si aparece, bien. <risa> Como Vamos. hoy, ¿no? Que no, no aparece hasta que las da a encender. Ahora una carrerita <risa> con el Radical? Pues no, no carrerita. Voy a entrenar, voy a entrenar, que es que es, eh, donde nos vamos ahora a Pace, ¿no? a ¿Cómo se llama este? Interlagos. Vamos a Interlagos, que ahí me que, es que salgo, me mato. Hay una que no pillo ni Dios. Pues vamos a. Y a lo mejor me pongo hasta las pimas, fíjate. Para veros pasar, como me pasáis. Muchas sí, gracias, gracias, Robianos. Ahí. Muchas gracias. Poneros el visor, hablar bien de la VR, a ver si entre todos conseguimos que esto despegue. Llegaremos al mainstream, o como se llame. Y entonces ya Viviremos mm. tranquilos No tendríamos que hacer esto nunca más Estaremos solo entonces jugando ya con no, el visor. Nos dejará de gustar y buscaremos otra cosa que no sea mainstream Hay algún, Siempre, saldrá saldrá algo. Más. Siempre saldrá algo Siempre saldrá sí, algo, algo vez, Más hardcore que la VR tiene que ser algo ya No sé Claro, ya experimentar con drogas, eso ya es palabras mayores Pero quién sabe, no sé, es lo siguiente Venga, robinos. nos vemos de aquí a unos días Muchísimas gracias por venir Hablar bien de la VR y ponernos el visor Ponernos el visor hasta luego. Un abrazo.